Es que me ha llamado el juez, se lo he dicho al director, y el director me ha dicho que nada, que, no, que la administración no manda al abogado. Claro, porque te ha llamado como testigo. Si te llama como imputado, es cuando sí que te pone el abogado. Pero no es lo mismo testigo que imputado. ¿Eh? Y lo sabéis que en la vida diaria hay muchos casos de estos. Y luego ya entraríamos qué es lo que vais a hacer, me parece que las otras personas el tener un protocolo para cualquier cosa de estas, para evitar los temas por supuesto que todo lo que ocurre, ¿quién puede ser responsable? no siempre es el director, hay hechos que son responsables los padres, el profesor el director o la propia administración, es decir que la culpa de todo la tiene el profesor sí que he puesto una cuestión y le he puesto en singular bueno, director barra directora, si queréis pero una persona. Eh, no es correcto poner el equipo directivo. No, no, no, no, no, no. Según el ROC, según toda la normativa, un centro existe, un director, directora, que es el representante de la administración, le guste o no le guste, ¿eh? y es el responsable de un centro, de todo lo que ocurra en el centro. Y el juez lo no va a llamar, bueno, puede llamar a todo el que le dé la gana, pero el responsable... El ocurre en el centro, es el director lo pongo en singular, no pongo equipo directivo, no, el equipo directivo no, no, no, no, tú puedes soltar todo el rollo, el jefe de estudio la secretaria quiere asumir todas estas cuestiones pero las responsabilidades del director cuando la piden personalmente puede ser de la prestación, había que determinarla puede ser evidentemente de los padres o los propios alumnos que no nos lo han dicho y demás, bueno los tipos de responsabilidad hay una cuestión muy clara hay una responsabilidad administrativa que es hasta regida por una norma y que tienes una serie de deberes y de, digo, de faltas que están conceptuadas como leves, graves y muy graves y que la administración te puede hacer un expediente siempre que sea grave o muy grave las otras, las leves, pues nada, las de retraso que pueden llevar un apercibimiento, un descuento de haber, pero las graves y muy graves llevan a un expediente pues, por una dejación, un maltrato de palabra o de obra a los alumnos, etc. Todo eso viene tipificado. Pero la responsabilidad administrativa se para, pero no se olvida, cuando interviene un juez. Cuando interviene un juez, ¿eh? los jueces van por delante y si tú estás haciendo un expediente a un profesor y tú detectas que en el expediente por una falta grave en el expediente hay un hecho que es un delito que es eh, tipificado o puede ser tipificado, tienes que remitirlo al juez y el juez decidirá si es o no es para ese expediente lo que cuenta el tiempo del expediente y efectivamente decidirá si es o no es, es decir, ante un tema de acoso maltrato ¿no? Evidentemente, si se hace, no sé, ya es que estos vienen al revés, vienen por el juez, porque nosotros no tenemos así el protocolo. Pero si detectamos en una investigación, en el centro, que hay un caso que está tipificado como delito, ...tenemos que parar el expediente... ...el que está instruyéndolo... ...o si es en la fase de investigación... ...por parte de la dirección de un centro... ...entonces efectivamente... ...y mandarlo al juez que es el que decidirá... ...luego después la vía administrativa... ...después de lo que haya dicho el juez... ...positivo o negativo... ...puede a su vez de todas las maneras... ...ponerle una sanción... ...es decir el juez... ...le puede... ...digamos considerar que no es culpable... ...o... Mm, ...considerarle una sanción o pues hasta incluso delito y puede ser castigado con la cárcel, es raro que pase de los dos años y que vaya a ingresar, pero lo cual implica que cuando ha habido sentencia firme, luego después vuelvas a la vía administrativa y ese señor pues, le castigues pues, con 15 días, lo que sea, un mes de empleo y sueldo. Eso se puede hacer. ¿eh? A veces, pues si el juez ha dicho que no, pues ya... Hay que ser afinar mucho para tú decir, a pesar de todo, administrativamente ha incumplido esto. Pero sí que hay casos, efectivamente que hay casos en los cuales, pues por una vía no es susceptible de una indemnización el padre, pero el centro tampoco lo había hecho bien. Pero no Luego está la vía, lógicamente, eh, eh, digo, os he dicho, la, la civil y la penal. La diferencia entre la vía civil y la penal es simplemente que la civil es que una persona no debe de sufrir el funcionamiento de la administración nada más que hasta ciertos niveles. Es decir, que te de incordia la administración se asume hasta ciertos niveles. Eh, hay una cierta obligación en la ley 3092 sí que te plantea que las relaciones con la administración hay un deber de cooperar y un poco de Fastidiarte en alguna cuestión. Es decir, por ejemplo, te para un policía y te pide la identificación. Oiga, me está incordiando esto. ¿Yo por qué tengo que enseñarlo? Es decir, efectivamente, tienes unas ciertas obligaciones para unas labores y tienes que cooperar. Ahora yo llevo a mi hijo y me lo devuelve la administración deteriorada. No tengo por qué, digamos, sufrir esto y me voy a la vía civil. Entre la vía civil y la penal, no aunque lo ponga, lo reitero ahora. La vía penal hay que probar intencionalidad. Es mucho más rápida que la vía civil y por eso se van algunos padres. ¿eh? Y se van a la vía penal. Pero la vía penal suele estar la mayor parte de las veces mal aconsejado. Porque en la vía penal hay que probar que has tenido intención de dañar. Y eso, hombre, puede haber algún caso, evidentemente. Pero eso ya es que son de prensa. Lo normal es que no hayas tenido ese intento. No digo que no lo haya. Y luego la responsabilidad patrimonial, es decir, la, com la comunidad o la administración responde por sus trabajadores. Eh, había veces que ha sido con un seguro general, luego paga directamente la comunidad, pero hay una responsabilidad patrimonial, es decir, que la comunidad, eh, la comunidad o la administración educativa, para ser que cualquiera, eh, eh, está obligada a pagarlo del funcionario, lo que el juez haya determinado. Luego se lo puede pedir al funcionario, sí, se lo puede pedir, pero de momento sí le pagan. Y como la gente, desgraciadamente, eh, pues van a por dinero, eh, muchas veces se resuelve el tema. La casuística más frecuente, tened en cuenta, en esto sí que me detengo, el otro ya es más, que las acciones hechas que pueden entrar en una responsabilidad en un centro, no son solo las que se producen dentro del centro, sino las que se producen en el entorno de él o en actividades relacionadas y aprobadas con el centro de ahí, me los llevo a este sitio oye, no está aprobado por el consejo escolar cuidado ¿Eh? ¿Eh? por pues si ocurre algún problema eh, las que están muy claras es las del entorno sabéis que ya hay sentencias de coger centros responsabilidad simplemente porque se si les ha caído la tapia a la puerta, estaban esperando a entrar, no habían entrado en el recinto se cae la tapia, es responsabilidad de la propia administración ¿Eh? y entonces eh, se obliga a pagar por supuesto eh, eh, en el entorno o relacionar directamente con él acciones de estas de acoso o maltrato el centro tiene una responsabilidad esto es un tema aparte pero recordad que el profesor el director que detectara que un chico puede haber sufrido maltrato tiene obligación inmediata de comunicar y luego después lo manda a los servicios médicos a que lo vean que lo determinen hay a veces, me acuerdo un caso ahí en la norte y claro que le pegaba el padre a, al hijo pero bastante y entonces los directores fueron los que fueron a denunciar tienes obligación no puedes inhibirte, no puedes dejarlo de hacer. Y son hechos ocurridos fuera, pero tú recibes al alumno y en un momento debes de velar por el menor. Y en un momento tú ves que ese menor está sufriendo maltrato, aunque sea fuera, tienes obligación de ponerlo en contacto de servicios médicos y a su vez con la fiscalía que lo pone automáticamente. Por supuesto que las mases, los accidentes desde fuera... Las enfermedades que ahora es lo que vamos a entrar, las alergias y bueno, porque tenéis las intoxicaciones. Quizá, pues, hombre, hay casos graves como el que me decía, porque, bueno, hay alergias muy importantes, pero no suelen ser tan importantes. Lo más frecuente son los accidentes realmente, dentro y fuera. Las bases jurídicas, nosotros tendemos dos cosas, la de cal, una de cal y una de arena. Aquí estaría el equilibrio y aquí es el debate que yo antes lo decía con él. Eh, el artículo 195 del Código Penal dice que el que pudiendo eh, digamos, ejercer que no socorriera una persona que se haya desamparado y en peligro manifiesto y grave cuando pudiera hacerlo sin dolor tiene una sanción bastante importante no, no, no que te vayan a fusilar, pero sí es importante, entonces tú tienes obligación, ¿por qué? porque si no el deber de auxilio la omisión del deber de socorro, lo estás haciendo y de acuerdo con eso el juez te castiga pero claro sobre todo desde el punto de vista médico se suele decir tranquilizaros existe también el artículo 27 que es los eximentes las exenciones de responsabilidad y es el que obre el cumplimiento de su deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, será, digamos, será una exención. Es decir, que si tú haces algo con toda tu buena intención y te resulta un hecho contrario, pues en principio hay una exención. En este equilibrio de la obligación y de la exención está nuestra labor día a día. Realmente tenemos obligación de. Eh, el deber de socorro y es un deber y de auxiliar a cualquier persona como las que tenemos de, bueno, sabéis hasta un señor que pasa en la carretera hasta que ha de un accidente en la carretera tenemos obligación de, eh, digamos, de socorrerla pues esto es lo que hace, por lo menos yo me acuerdo más tiempo era muy usual era muy fundamental los primeros auxilios y poco menos que en esos primeros auxilios eh, incluían todo tipo de acciones que hoy en día eh, en el mundo en el que estamos ya con los teléfonos móviles y afortunadamente en las ciudades en las que vivimos en los sistemas de emergencia sanitaria pues mm, esto es opinión y luego pues, si yo me paso por supuesto interrúmpeme eh, pero mm, yo haría los menos posibles en los menos posibles ¿eh? o los más elementales y siempre llamaría al 112 y pediría instrucciones dándole el parte pero eso de que alguno quiera ejercer de enfermero más de la cuenta y hay algunos que les gusta y más aún si estamos hablando de biólogos pues eh, rápidamente empiezan a decir esto sí que me lo sé y ya empiezan a hacer los primeros auxilios y poco menos que no es decir, yo ahí sí que soy mucho más tengo obligación, pero la obligación tengo que ver que es manifiesto y grave para la otra persona. Y como insisto ya e insistiré a lo largo de esta pequeña ponencia, es deciros, tengo que tener un protocolo que me diga muy claramente, firmado por un médico, en un certificado médico, en un documento del médico, no en una hoja por ahí que nadie sabe ni si es médico no es médico o lo que sea, y diciéndome qué cosas tengo que hacer cuando aparezca esto y esto porque si un chico se eh, pierde la conciencia o se pierde el conocimiento y es diabético puede ser, te dice, no, no, rápidamente un vaso con agua, con azúcar bien, depende, me tiene que determinar usted si es coma porque le falta azúcar o porque tiene un exceso ¿eh? entonces me tiene que saber o yo no tengo que tener ninguna duda de por qué ha perdido la conciencia y por qué tengo que hacer esto. Entonces, todo lo que sea que venga pautado claramente por un profesional médico y no hacer más de lo que me corresponda. Porque podría tener, sí, yo podría tener otra cuestión, pero en este momento con los móviles, sí, pautas es que me dé el 112. Pero no me meto más en ese tema. Obligación y exención, para que me quede tranquilo, pero. Prefiero...